El otro día estábamos con el Julio, viste, acá en la, la, la plaza del barrio, viste. La 11 del mediodía no pintaba ninguna reaparección. Damos, dice Julio, yo conozco, dice que hay una electrónica, dice, pero bueno, no, le digo, ni me cabe esa música, le digo. Pero es un after, no sé cómo me se va a viste. Dice, vamos, de última pegamos la puta, no, no volvemos si no te gusta. Y vamos a probarlo, digo, si sí, estamos al pedo. Fui para la electrónica, viste. está, punchi, punchi, punchi, todos los locos de gafa, todos nosotros caímos a caripela regalada nomás. Y estaban tomando ¿viste? un par de bombados, agua y pastillas. Eh, le digo, a mí compraba un porrón, Julio. Le digo, no, ni con, con agua, le digo. Me dice, no, verga, y si no me estas pastillas esta pastilla, que mm. con el alcohol te mata, me dice, no, es como el ribotil. Eh, qué mierda, le digo, le mandé porrón y esa pastilla que estaban dando los locos a vivir. Al rato quedé pero a los conejos venenados en el piso a las patadas, que nunca más mezclo esa gilada, bro, pero. La pasé linda igual, boludo, la pasé linda, porque la vida es para vivirla a los locos, nomás, porque demasiado tiempo vamos a estar patadas estar tranquilos cuando tenemos el cajón. Acá igual lleva frente mar, papi, hay que quedar la entera.